Bueno, les quería dar un poquito continuando con el video anterior del registro. Eh, acá hice este video de cómo realizar registro obligatorio de operador de drones sin certificado electrónico. Y les puse acá los datos. Hay muchas preguntas. Está aquí usuario y contraseña que te lo pueden... Lo tienen que consultar, ¿no? Porque yo he hecho las cosas de una manera. Pero luego esta gente de Invixa verá cómo procede con los demás... Si se le genera un volumen de individuos que quieran sacarse el certificado, ¿verdad? Eh, Víctor Martínez Prieto me, me atendió muy bien en todo momento. Me tuvo al tanto. A esa lo marí un poco, como a todos. Pero luego eh, salió el tema. Acá les voy a dejar el, el enlace posiblemente. Hay test para que hagan de prueba, ¿vale? Hay algunas cosas que están mal, que como ven aquí en los comentarios. Yo soy Pablo Agoglia, ¿vale? De Tu Drone. Acá les pongo... ...la respuesta correcta, porque hay, hay cosas que están mal en el test. Eh, lo podemos ir viendo el test ahora, si quieren. Luego está la, la página eh, que de AESA que pone en PDF toda la situación... ...para lo que es A1, A3, por ejemplo. Cada uno va a sacar lo que necesite, ¿no? El eta el A2, el va eh, ...pero nosotros, acá lo que interesa, lo que estoy haciendo el video... ...es para la formación teórica y examen online común. Para A1 y A3. Y acá nos explica unas pautas, ¿no? De lo que es cada cosa. Esto no se los voy a mostrar paso por paso. Porque ustedes lo ponen y lo ven tranquilos en su casa, ¿vale? Este es el certificado. Prueba de superación de formación en línea. Tienen dos chances en AESA. Lean un poco todo, aunque es cansino Y hay muchas preguntas estúpidas. Que ahora les voy a mostrar lo que son las preguntas. Eh, yo como extranjero a veces las preguntas en el castellano español me marean un montón. No sé qué es... ...si me están tomando el pelo, si es una cámara oculta, si me están engañando... ...o sea, el examen tiene que ser sencillo porque es sencillo lo que estamos haciendo... ...y siempre están mareando a la gente, no solo a este nivel, sino en todo nivel. Eh, eh, bueno, la subcategoría 2, operaciones en categoría abierta, subcategoría 2... ...con un UAS con marcador de clase C2 o con un UAS de inferior a 2 kilogramos... ...sin marcado de clase instrucción en el mercado antes del 1 de enero de 2023, 50 metros... Formación requerida, instrucción facilitada por el fabricante de uvas, más curso de examen online, más práctica, más examen adicional. Eh, bueno, y te dan el certificado. Vamos a ver eh, categoría abierta, ¿no? Que es lo que se está hablando de los Mini, de los Asban, de los autel, de todos los drones de menos de 250 gramos. Eh, responsabilidad. Bueno, se están agregando algunas otras cosas, pero no vamos a marear. Ustedes quédense con los drones pequeños... Y si necesitan o tienen un dron más grande, bueno, después lo ven. Eh, formación en categoría abierta, responsabilidad del operador. Garantizan ante el profesor la operación de los pilotos a distancia, están familiarizados con la distribución de facilidades de fondo de RUBA. están familiarizados con los procedimientos del operador, recibieron la información de los de donde se va a operar, tienen la competencia adecuada a la subcategoría donde vaya a operar, ta, ta, ta, ta. Bueno, acá nos explica varias cosas, ¿no? Subcategoría, formación, examen o no hay, nada no hay lo único que necesita. ¿Vale? Esto, el A1 a 3 es el más básico. Información requisito, finalización. Que es lo que eh, necesitan es hacer esto. Una vez que esta gente, ven acá mi video, tienen los enlaces, les consigue el usuario y la contraseña. O lo hacen, como dice Orcon, eh, con certificado electrónico. Si usted tiene el certificado, yo lo tengo en este, en este ordenador, pero no me lo reconoce. No he podido hacer nada con AESA. Me han complicado la vida, ¿Vale? Acá hay un test. Están todas las preguntas en este desastroso post. Esto es un desastre. Pero bueno, pueden hacer un test de práctica. ¿Dónde se puede esperar que con mayor probabilidad se definan zonas geográficas de UAS? En lagos y ríos, en las proximidades de aeropuertos y aeropuertos, en zonas rurales, en zonas montañosas. Correcto. Siguiente. Antes de realizar una operación en categoría abierta, se requiere una autorización operacional de la autoridad competente en el caso de España, papá. Obtener la cualificación de piloto, eh, la certificación de la aeronave no tripulada y una licencia de piloto a distancia. Una evaluación de riesgo operacional o una declaración operacional que se presentará a la autoridad competente. Vamos de nuevo. Antes de realizar una operación en categoría abierta, se, se requiere, se necesita... Una autorización operacional de la autoridad competente, en el caso de España. Obtener las cualificaciones de piloto a distancia y registrarse como operador vale. Sí. Correcto. ¿Cuál es la máxima? Yo es que voy a toda velocidad y a veces eh, me equivoco por tontería. Por eso, a la hora del examen, si alguno es así... De, de ansioso ir más tranquilo ir haciéndolo a poco creo que tienen unos cincuenta y pico de minutos después lo vamos a ver cuál es la máxima distancia permitida durante el vuelo de un UAS del, UAS es un dron vale ponen UAS del punto más cercano en la superficie terrestre cuál es la máxima distancia permitida la máxima distancia son 120 metros pero yo he hecho un video de la ley de drones donde he hablado de esto para pasar sobre un edificio en los 50 metros vale hay varias cositas, como no fue al BOER y no se hizo la ley, inclusive lo de lo del seguro tampoco está hecho, ¿para qué es útil tener un registro de efectos y mantenimiento de luvas? Para la identificación del coste total del mantenimiento y reparación, para en caso de vender el naraná, na, na, na, para obtener estadísticas de coste de mantenimiento de luvas, para la identificación de las piezas posible que se deben ser reemplazadas. Correcto. Durante un vuelo con UAS, ¿cuál de los siguientes supuestos puede llegar a convertirse en una situación de emergencia? Pérdida del enlace del mando y control. Aparición de una persona o más o no participante en la operación. Aparición inesperada de un enjambre de abejas. Existencia de árboles de altos arbustos. Acá vimos con L-Technic que en un campo de lavanda lo agarraron abejas. Y bueno, pérdida del enlace del mando y el control es una situación de emergencia. La aparición de una persona no participante en la zona de operaciones. Mm, acá, ¿y ¿cuál de los supuestos llega a convertirse en una situación de emergencia? Eh, la pérdida del enlace del mando. Bueno, emergencia, emergencia, es que se cruce una persona por donde estamos volando. Pero, no sé, estas son las cosas que yo digo que, que Pérdida del enlace del mando y el control. Es una situación... Solución de emergencia, pero no tan de emergencia. Es como una cosa que se puede solucionar. Yo, la persona... Mal, ¿ves? Entonces, eh, es así el tema. Esta puede ser una de las preguntas que está mal en este test... ...que lo mencionamos en, en la parte de, de preguntas y respuestas de la, de la gente. ¿no? Lo tengo que chequear esto. Y ya pueden decirme ustedes qué les parece... Si una situación de emergencia es esto, no porque el dron vuelve solo al punto de origen. O sea que emergencia es mínima. Es más peligroso que donde estamos volando te aparezca una persona y te la comes y le haces daño. La pérdida de control entre la unidad de mando y la aeronave no tripulada está normalmente relacionada con la distancia entre la aeronave no tripulada y la unidad de mando. La pérdida de control entre la unidad de mando. Ah, no hace falta ni leer los demás. Siempre la pérdida de mando y, y la aeronave se debe a la distancia en cuanto te empezás a alejar. Pero también hay otros temas. Que acá, por ejemplo, cuando pasa el dron atrás de una montaña o de árboles, se te puede cortar la señal también. Pero bueno, no mariemos. Esa es la, la que está bien. ¿Cuántos satélites son necesarios para obtener? Bueno, satélites, un mínimo de 4. Correcto. En caso de pérdida de enlace del mando y control del piloto a distancia debe intentar recuperar... El enlace acercándose al UAS cambiar las baterías para intentar acercarse. Cuando pierde señal del, del, del dron, eh, reduce la señal entre el dron y el mando. El número de registros del operador de UAS debe mantenerse en privado. Ya, ni leo lo demás. Correcto. ¿Qué información de una predicción meteorológica puede ser importante para una operación con UAS, entre otras? Temperatura, viento, humedad, fase lunar, visibilidad, presión atmosférica, niveles de ozono, temperatura, viento, humedad y precipitaciones. Correcto. En general, ¿hasta dónde puedo volar la aeronave no tripulada en la categoría abierta? A la distancia indicada en las instrucciones facilitadas por el fabricante de UAS. A... En general, ¿hasta dónde puedo volar la aeronave no tripulada en categoría abierta? a una distancia a la cual papá pa, pa. a una distancia de 200 metros de la posición del piloto a una distancia en la cual el piloto pueda mantener en todo momento la aeronave no tripulada al alcance visual hay que mantener la nave al alcance visual que esto no lo hace nadie pero esa es la que está bien ¿cuál de los siguientes factores puede tener afición sobre el alcance visual del piloto bueno esto también hay que ver la climatología sí que afecta la, visu la visualización, no, la luminosidad también, la presencia de personas, yo creo que también. El tamaño de la unidad de mando, no, ayuda de instrumentos, puede tener afección sobre el alcance visual. Esta está mal, tamaño de la aeronave no tripulada. ¿Cuál de los siguientes factores puede tener afección sobre el alcance visual del piloto a distancia? La pregunta está hecha de forma estúpida, como les encanta aquí, ¿vale? Pero bueno, eh, eh, ¿qué te molesta a la vista, a tu alcance visual? ¿No? Para ver tu dron. ¿La climatología? Sí. ¿La luminosidad? Sí. Uno, dos. ¿Presencia de personas? No. Porque si el dron está en el aire, no hay gente que mida 4 o 5 metros. El tamaño de la unidad de mando, no, no tiene nada que ver. Ayuda de instrumentos, ¿qué tiene que ver, la visual de tuya al dron, el tamaño de la aeronave no tripulada, para mí es 1, 2 y 6. Hay un 5 acá me echado, pero no, no, esto no no es, es muy confuso. Para mí, quizás ustedes lo ven fácil, para mí es un mareo, ¿vale? Pero bueno, la emboqué. Todos los siguientes factores tienen influencia sobre las capacidades de un piloto a distancia para manejar un haz, excepto el estrés, la fatiga, la vestimenta, el alcohol. La vestimenta. Cómo afecta el consumo de alcohol, al comportamiento y capacidades del piloto a distancia. Esto es lo mismo que para cualquiera. Aumenta el tiempo de respuesta. Aumenta la capacidad de reacción durante la operación. Mejora la conciencia. mejora, aumenta. Esto es como para conducir, como para disparar, como para todo. Yo nunca bebí para no perder el, el pulso para disparar, porque soy tirador. Pero bueno, cada uno. ¿Está permitido el sobrevuelo de personas no participantes del, en la operación en la categoría abierta? No, el sobrevuelo de personas no participantes en la operación está siempre prohibido. Sí, pero solo cuando se operan las subcategorías A1 A2. No, únicamente está permitido cuando se opera en la categoría específica. Eh, no apreté, apreté sin querer, eh. ¿Está permitido el sobrevuelo de personas no participantes en la, en la operación? Esto es, también es relativo, porque yo hablé en mi video de ley que se puede sobrevolar a la gente. Vos puedes pasar por encima, pero no quedarte sobre. Lo mismo que una autovía y lo que sea. Eh, ¿Está permitido el sobrevuelo de personas? si sí, en su categoría, A1 con un UAS que lleve marcado la clase CO2. uA, en el caso de construcción privada, que tenga un modo inferior a 250 gramos y una velocidad operativa máxima inferior a 19 Mm -hmm. Sí, en su categoría 1, con UAS que lleve marcado clase C2 y en el, ¿sí? ¿Y acá que No, el sobrevuelo de personas está prohibido. Para mí está siempre prohibido. Pero ven lo que les estaba diciendo. Esta podía ser la correcta. Sí, con la categoría 1, con el C2 CO y esto. Vale. Esto lo tengo que chequear también. ¿eh? No lo doy como que sea así. Pero bueno, es lo que les digo. Se puede pasar por sobre gente, pero no quedarse encima. Esto lo hablé en mi video de ley de, de leyes de drones hace como un año. ¿Cuál es la función principal del mando y del control? Tomar fotografía, activar las luces y al aeronave tripulada producir movimiento necesario para controlarlo. Obtener información. Correcto. ¿Cuáles son los requisitos de registro en la categoría arta? Registro únicamente de aquellos operadores que vayan a utilizar UAS con fines comerciales, poco a distancia... Ustedes lo leen, no me van a leer todo. Registro de aeronaves no tripuladas con un peso superior a 150 kilos. Registro de operador utilizar aeronaves no tripuladas con un metro de norma sobre aeronaves no tripuladas con un metro de inferior a 150 gramos que estén equipados es con un sensor capaz de capturar datos personales. Lo que es un sensor capaz de, de gozo es una cámara. Y son unos payasos. Correcto. <coughs> ¿Cuál de las siguientes no se considera una situación anómala? Fallo del sistema automático de control de vuelo, pérdida de señal de GPS, fallo de un motor sobre vuelo de personas no participantes. ¿Cuál de las siguientes no se considera una situación anómala? Fallo del sistema automático del control de vuelo, ¿se considera una situación anómala? ¿Pérdida de señal GPS es anómalo? ¿Fallo de un motor es anómalo? ¿Qué no se considera anómalo? ¿El sobrevuelo de personas no participantes? Otra pregunta, Chota. Correcto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de realizar operaciones de uvas sobre concentraciones... De personas es correcto. Está permitido cuando las personas son participantes en la operación. Está permitido cuando se a menos de 120 metros al punto. Está permitido con el consentimiento prohibido de las personas en las operaciones. En la categoría de este está prohibido. ¿Cuál es la siguiente afirmación acerca de realizar operaciones de base sobre concentraciones de personas? Prohibido. Para A1-A3 está prohibido ir a un concierto, a un estadio de fútbol, a una manifestación. No pueden estar encima de la gente. Las siguientes afirmaciones son correctas excepto el vuelo con aeronave no tripulada de dimensiones características máxima inferior a 3 metros, volando en modo de aeronave excepto sobre concentración de personas pertenece a la categoría específica. El vuelo de aeronaves no tripuladas sobre concentraciones de personas está permitido en categoría abierta. El vuelo de aeronaves no tripuladas sobre concentraciones está permitido en... Las siguientes afirmaciones son correctas excepto el vuelo de aeronave. El transporte de personas con aeronaves no tripuladas. ¿Cuáles de las afirmaciones son correctas excepto...? Vale, son todas bien. ¿Cuáles están bien menos una que está mal? El vuelo de aeronaves no tripuladas sobre concentraciones de personas está permitido en categoría abierta jamás. ¿Eh? Con una autorización operacional previa a esa. El vuelo... Con aeronaves no tripuladas de dimensiones características máximas de inferior a 3 metros volando en modo veloz, excepto sobre concentraciones de personas pertenece a la categoría específica. Excepto, bueno, otra cosa a chequear. El Reglamento General de Protección de Datos, RWE, aplica a las siguientes operaciones con UAS. Si siempre se aplica... Sí, pero no se aplicará para las operaciones de uvas en la categoría abierta. El Reglamento General Protección de Datos siempre se aplica. Durante un vuelo en categoría abierta de uvas puede transportar mercancías peligrosas. Sí, hasta alcanzar. No, salvo que tengo permiso. Sí, hasta acá. No, está prohibido en categoría abierta. Correcto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La aviación tripulada no tiene prioridad sobre la aviación no tripulada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La aviación tripulada no tiene... El piloto a distancia debe interrumpir el vuelo con un UAS cuando su continuación puede suponer un riesgo para una aeronave tripulada. Cuando exista riesgo de colisión con una aeronave tripulada, la aeronave tripulada debe maniobrar a la izquierda. El piloto a distancia solo debe evaluar el espacio aéreo circundante en la dirección de despegue de la aeronave. La aviación tripulada no tiene... El piloto a distancia debe interrumpir el vuelo a mismo. Si ven que hay otro avión en la vuelta, tienen que bajar el dron, pero volando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos piden esto, pero a veces, tanto ultraligeros, como parapentes, como avionetas, vuelan muy bajo y en zonas urbanas. Es peligroso que se caiga un dron, pero en una avioneta. ¿Qué componentes deben verificarse? Bueno, yo he volado también en PA-11 y Cessna encima de cosas que... ¿Qué componentes deben verificarse en busca de daño o fatiga después de cada vuelo? ¿Cámara y gimbal? No. Placa de infinitiva? Menos. ¿Hélices y baterías, Sí. ¿Sistema de limitación de emergencia y impacto? No. Correcto. Antes de iniciar un vuelo, UAS, se debe comprobar si en la zona de operaciones previstas hay acantilados, torres eléctricas general, arbustos y hierba, etc. Torres eléctricas. Que esto interfiere en el vuelo, sobre todo si tenemos drones Wi-Fi. ¿Cuál de los siguientes puede ser considerado un vuelo de UAS negligente o imprudente? Cerca de una zona donde se está llevando a cabo operaciones de emergencia, cerca de zonas geográficas de UAS en condiciones de tiempo nublado, cerca de zonas de emergencia. Bien. ¿Cuál de los siguientes puntos es un riesgo para la seguridad operacional, interferencias en la señal de ¿Cuál de los siguientes puntos es un riesgo para la seguridad operacional? ...interferencias en la señal de radio, operaciones de uvas dentro del alcance visual... ...sistemas sin del UAS, asistencia de un observador de aeronave tripulada. ¿Cuál de los siguientes puntos es un riesgo para la seguridad operacional? Y la interferencia. Operaciones de uvas dentro del alcance visual. ¿Cuál de los puntos es un peligro para nuestra operación? La interferencia, ¿no? A ver... bien. ¿Cuál de las siguientes es una aeronave no tripulada? Planeador, helicóptero, parapente, aeromodelismo, pilotado con control remoto. Bien. ¿Quién es el responsable de no violar? Yo no fui, ¿eh? Las limitaciones del espacio aéreo durante un vuelo en modo de visión en primera persona. Por sus siglas de papá. Pa, pa. ¿Quién es el responsable de no violar? El piloto a distancia es el responsable del vuelo, por tanto también es el responsable de no violar limitaciones. Los UAS cuentan con ayuda técnica para evitar el, el operador de cámara, el observador. Bueno, vos tenés la culpa. Sí. El consumo de alcohol puede afectar negativamente al piloto a distancia. porque el piloto a distancia? Estas mierdas que ponen a la hora de realizar una operación de UAS. No, sí, siempre. Correcto. ¿Qué se entiende por información personal? Cualquier información relacionada con limitaciones de rendimiento humano, cualquier derecho o bien que pertenezca a propiedad a un ser humano. Cualquier información sobre una persona física identificada e identificable, una gran cantidad cualquier persona física. Bien. <coughs> ¿Dónde se puede consultar las limitaciones de rendimiento de un UAS? A través de foros de pilotos de papá, en las instituciones facilitadas por el fabricante, ¿dónde se pueden consultar las limitaciones de rendimiento de un UAS? En las instrucciones facilitadas por el fabricante. Sí. A ver si estoy grabando, muchachos, paren un poquito. Sí. Eh. En relación con el volumen operacional y con otros usuarios del espacio aéreo... ...los obstáculos, el terreno y las personas cuya participación no sea constante... ...la conciencia situacional de un piloto a distancia consiste en... ...la capacidad del piloto a distancia de percibir, entender y actuar... ...ante cualquier riesgo en el entorno de la operación... ...la capacidad del piloto a distancia de operar más allá del alcance visual... La capacidad del piloto a distancia de volar asistido por un observador de pan. La capacidad del piloto a distancia de operar una utilización de dispositivos de visión en primera persona. Bueno, acá empezamos con el mareo. En relación con el volumen operacional y con otros usuarios del espacio aéreo. Los obstáculos, el terreno y las personas que se La conciencia situacional de un piloto a distancia consiste en la capacidad, supongo. Sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El reglamento de ejecución de la comisión no aplicable a las operaciones de UAS en un espacio interior cerrado. El reglamento de ejecución de la UAS la comisión define concentraciones de personas en un espacio cerrado. Pero acá a mí no me queda muy claro ¿eh? si esto está bien. Si está bien en el test, ¿no? O se han equivocado. ¿Cuál es la siguiente afirmación es correcta? Ustedes lo leen y cualquier cosa me lo ponen en los comentarios para corregirlo y que después no tengan fallos en el examen. Para tomar fotos de un enorme puente de acero, quiero volar mi aeronave no tripulada debajo del puente que podría ocurrir. Problemas con la brújula y pérdida de señal podría. Mayor consumo de la batería no. Fallos de la batería y fallo del motor no. Pérdida inesperada del contacto visual con la aeronave no. Es esto lo que pasa cuando hay metales. Me pasaba cuando volaba desde los techos, el Phantom, el Spark, el Mini, el Mini 2, etc. Que los ascensores tienen bobinados y me jodían el, la señal. ¿Cuál de los siguientes factores relacionados con la seguridad aérea no es una razón para no iniciar la operación de un UAS? ¿Cuál de los siguientes factores relacionados con la seguridad aérea no es una razón para iniciar la operación de UAS? Bien complicadito como siempre. Un techo de nubes a 300 metros de total, la señal de GPS está degradada si el UAS... Hace uso de la misma. Un viento que supera el indicado en las especificaciones del Uas Un nivel bajo de carga de la batería durante las comprobaciones previas al vuelo. Acá hay varias cosas a tener en cuenta. ¿Cuál de los siguientes factores relacionados con la seguridad aérea no es una razón para no iniciar la operación de UAS Y bueno, un techo de nubes. Bien. Todos los siguientes son movi movimientos realizados por una aeronave excepto a la veo, rotación acá hay algo que para mí está mal aquí lo ponen como rotación pero un dron a la vea rota y cabecea yo guiñada es una guiñada de ojo no sé qué quiere decir entonces yo pondría todo lo siguiente excepto esto está bien excepto la guiñada pero en este test ponen algo mal ¿ves? rotación es lo que no es coro. Si saben algo de esto, me lo dicen. ¿Es aconsejable asegurar los UAS? Solo en caso de garotas, Sí, incluso cuando la ley no lo exige. Sí, siempre pueden asegurar sus drones. Ya hablé de esto en mi video anterior, que es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Drones, el Reglamento General de Protección de Datos, el Registro General de Pilotos a Distancia, el Reglamento General de Pilotos de Drones, Protección de Datos. El reglamento general de protección de datos. Correcto. A medida que aumenta la altitud de vuelo, la velocidad del viento es... No varía menor, más rachada, mayor. Es mayor. Ah, mira eh, Has obtenido una puntuación de 37 puntos sobre 40. El porcentaje de respuestas acertadas es del 93%. El tiempo empleado 20 minutos y 46 segundos. Después de realizar este test, se le considera apto. Bueno, después de haber hecho esto... Que es el examen de AESA, me darían el carné a 1 a 3, ¿vale? Y a todos ustedes. Pero estos tres fallos, a mí no me gusta tener fallos, quiero sacarlo al 100%. Y hay dos o tres preguntas que están mal en este test. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, esta es la página de AESA, donde tienen PDF lo que tienen que estudiar. Antes de ir a las corridas como hago yo y hacer el examen, estudien. Vean lo que tienen que estudiar, ¿vale? Eh, Tengo aquí este video que es el último que puse. ¿Vale? Este, cómo realizar el registro. Y les puse la empresa que los puede ayudar. Y después tengo en ley de drones. ¿Me eh, lo pasé? ¿Alguien lo vio? Está en fosforito. Nueva ley. Nueva ley. Acá, nueva ley. ¿Por qué está acá esto? Bueno, nueva ley de drones. Bonus Y acá les ponía y hablaba de algunos de los temas que estaban en ese momento. Tiene 10 meses este video. Este es de ayer y ahora estoy haciendo este que estoy haciendo hoy, ¿vale? Así que nada, les voy a dejar los enlaces en el video. Y les voy a dejar el enlace del PowerPoint este. es El PowerPoint dije, bueno, esto lo, lo pueden ver en PDF, ¿vale? Y, y van leyendo y lo que sea. Este es el temario, digamos como para que tengan una idea una vez que están adentro de AESA, eh, esa a esa les tiene, les da el curso vale Les facilita el curso donde estaba el a 1 a 3 acá categoría abierta su categoría a 1 a 3 formación y examen online a esa vale seguridad aérea límites de rendimiento humano privacidad y protección de datos las materias que cubren esta formación son de acuerdo al punto normativo papá papá pa. esto es lo que van a tener que estudiar vale que es lo que acabamos de ver tras finalizar la formación se realizará un examen de 40 preguntas, responder correctamente al menos el 75% de preguntas, cada pregunta tiene 4 opciones posibles y solo una es verdadera, eh, las respuestas erróneas no están, tiempo para realizar el examen 40 minutos, por cada inscripción al curso hay dos intentos de examen, ok? Les van a dar esto y bueno, sean felices. John Connor para tu drone. Ahora lo edito, les pongo los enlaces y los subo a YouTube. Suscríbanse, no sean hijos de puta. Que necesito suscriptores, loco. Trabajo mil horas, ven las cosas, no le dan ni un like, por favor. Ayuden un poquito. Si pueden donar, necesito mil euros para irme a vivir sola. Que mi ex me dejo en la calle. Gracias.